Hola, China. Todo bien, gracias a Dios, todo bien. Aprenden mucho, prestan atención de lo que yo les estoy enseñando y están aprendiendo, sí están aprendiendo porque ponen su voluntad y, y yo también aprendo de ellos también, porque hay cosas que yo no entiendo y ellos me explican. Ellos, como aprendieron en la escuela, me explican y yo así aprendo también de ellos. Nosotros nos estamos organizando para que los chicos puedan estudiar eh, imprimiendo las tareas que mandan las docentes en un blog de la escuela. Nosotros nos comunicamos con los profes mediante un WhatsApp. Nosotros imprimimos las tareas, las resuel la resuelven cada uno de mis nenes y sobrinos y le sacamos una foto y le mandamos a las profes que le vayan corrigiendo. Mediante el WhatsApp nosotros estamos comunicados porque en casa no hay internet. ...y bueno, nos manejamos con profes de apoyo escolar también... ...que si yo no entiendo algo... ...puedo acudir a ellos... ...para que ellos me den una mano como yo explicarle ...a ellos para que puedan resolverlos... ...segundo y tercero ya terminaron... ...pero trato de que ellos también sigan... Eh, ...avanzando con otra estrategia... ...como enseñarla a leer... Eh, ...tratar de que ellas aprendan a leer... ...me dijo, mamá, es la mejor idea... ¿Por qué? Porque yo estoy entendiendo lo que estoy quiero resolver, estoy leyendo y lo estoy, queriendo, lo estoy entendiendo para resolverlo, me dijo. Entonces sería una manera distinta a la de la escuela. Sí, igual la tratamos de llevar, eh, son muchos chicos y somos dos mamás solas. Tratar de que ellos se enfoquen en algo y no se aburran también. Gracias. Saludos a todos.